Por favor, antes de comenzar te invito a que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos nuevos. La maldad no existe. Lo único que existe es el amor y el perdón. Los crímenes que se cometen en nuestro mundo no son por causas de un sentimiento de odio hacia la otra persona sino de equivocación y nadie debería ir a la cárcel, porque para eso venimos al mundo, para equivocarnos. Al final el humano no es el verdadero culpable de sus actos cometidos, sino de su carne. Muchas veces la persona que hace algo que es malo piensa o cree que está haciendo lo correcto, o sea que según la persona está haciendo el bien, es decir no tiene una inclinación hacia el mal a los criminales que van a la cárcel no se les debe dar castigo ni encerrarlos tras una celda pues eso los vuelve más malos ellos lo que en realidad necesitan es el perdón y el amor ya que si se les diera esta medicina ellos en verdad cambiarían pues eso es algo que jamás recibieron en sus vidas en realidad la vida material es una simulación que nos enseña a diario la lección de la compasión hacia los demás. En este momento los seres más importantes del mundo son los insectos, ya que ellos están evolucionando y las personas les quitan la vida a estos seres, pisándolos, respetemos a estos seres y démosle amor. Cuando una persona mata a uno de estos seres, no lo está haciendo con maldad. Pasa lo mismo cuando se comete un crimen en el mundo. No se hace con maldad, porque la maldad no existe. Solo existen tres cosas, el error, el perdón y el amor. Entonces tú también estás perdonado. De igual forma una persona que cometió un error haciendo un delito debe ser perdonada, ya que dejémonos de calumnias, en este mundo no existen ni los criminales ni la gente mala, solo hay personas que decidieron tomar un camino diferente, eso es todo, pero no significa que ellas sean malas. Antes de finalizar con este video les voy a pedir